Está entre nosotros, el video, hoy, y su Espíritu a todos da, Jesús, razón de nuestra vida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el amor y la misericordia de Dios nuestro Padre, y la gracia de Jesús el Señor, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Comenzamos esta celebración pidiendo perdón por nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad.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 Este domingo, el más cercano a la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, el Papa Francisco ha querido instituir la Jornada Mundial para el Adulto Mayor. Ha querido invitar a toda la Iglesia a rezar, dando gracias por nuestros adultos mayores. Ha querido invitarnos a volver a descubrir el valor extraordinario de la presencia de los ancianos en nuestras comunidades. Por los adultos mayores, muchos estamos incluidos, por los adultos mayores ofrecemos con alegría esta Eucaristía, con gratitud y poniéndolos a todos en las manos amorosas de Dios. Oremos. Dios nuestro, protector de los que esperan en ti, fuera de quien nada tiene valor ni santidad, acrecienta sobre nosotros tu misericordia para que bajo tu guía providente usemos los bienes pasajeros de tal modo que ya desde ahora podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Génesis. El Señor dijo, El clamor contra Sodoma y Gomorra es tan grande y su pecado tan grave que debo bajar a ver si sus acciones son realmente como el clamor que ha llegado hasta mí. Si no es así, lo sabré. Entonces Abraham se le acercó y le dijo, Así que, ¿vas a exterminar al justo junto con el culpable? Tal vez haya en la ciudad cincuenta justos. Y tú vas a arrasar ese lugar en vez de perdonarlo por amor a los cincuenta justos que hay en él. Lejos de ti hacer semejante cosa. Matar al justo juntamente con el culpable haciendo que los dos corran la misma suerte, lejos de ti. ¿Acaso el juez de toda la tierra no va a hacer justicia? El Señor respondió, si encuentro cincuenta justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a todo ese lugar en atención a ellos. Entonces Abraham dijo, yo, que no soy más que polvo y ceniza, tengo el atrevimiento de dirigirme a mi Señor. Quizás falten cinco para que los justos lleguen a cincuenta. Por esos cinco, ¿vas a destruir toda ciudad? No la destruiré si encuentro allí cuarenta y cinco, respondió el Señor. Pero Abraham volvió a insistir, «Quizá no sean más de cuarenta». Y el Señor respondió, «No lo haré por amor a esos cuarenta». «Por favor», dijo entonces Abraham, «que mi Señor no lo tome a mal si continúo insistiendo. Quizá sean solamente treinta». Y el Señor respondió, «No lo haré allí si encuentro allí a esos treinta, Abraham insistió. Una vez más me tomo el atrevimiento de dirigirme a mi señor. Tal vez no sean más que veinte. No la destruiré en atención a esos veinte, declaró el señor. Por favor, dijo entonces Abraham, que mi señor no se enoje si hablo por última vez quizás sean solamente diez. En atención a esos diez, respondió, no la destruiré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Me escuchaste, Señor, cuando te invoqué. Te doy gracias, Señor, de todo corazón, porque has oído las palabras de mi boca. Te cantaré en presencia de los ángeles, me postraré ante tu santo templo. Me escuchaste, Señor, señor cuando, cuando te invoqué. Daré gracias a tu nombre por tu amor y tu fidelidad, porque tu promesa ha superado tu renombre. Me respondiste cada vez que te invoqué y aumentaste la fuerza de mi alma. Me escuchaste, te, Señor, cuando te invoqué. El Señor está en las alturas, pero se fija en el humilde y reconoce al orgulloso desde lejos. Si camino entre peligros, me conservas la vida. Me escuchaste, te, Señor, señor cuando, cuando te invoqué. Tu derecha me salva. El Señor lo hará todo por mí. Tu amor es eterno, Señor. No abandones la obra de tus manos. Me, ¿Me escuchaste, escuchaste, Señor, señor cuando, cuando te, te invoqué? invoqué. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, en el bautismo ustedes fueron sepultados con Cristo y con él resucitaron por la fe en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y de la incursición de su carne, pero Cristo los hizo revivir con él, perdonando todas nuestras faltas. Él canceló el acta de condenación que nos era contraria con todas sus cláusulas y la hizo desaparecer clavándola en la cruz.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 el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un día, Jesús estaba orando en cierto lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Él les dijo entonces, cuando oren, digan, Padre, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, cada día danos nuestro pan, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Jesús agregó, supongamos que alguno de ustedes tiene un amigo, y recurre a él a medianoche para decirle, amigo, préstame tres panes, porque uno de mis amigos llegó de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro él le responde, no me fastidies, ahora la puerta está cerrada,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 Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La Palabra de Dios del día de hoy es indudable que nos está invitando a la oración y a una oración insistente, a una oración incluso más insistente que la de Abraham, ...en el relato del libro del Génesis. Pensemos en, esa, eh, en ese diálogo entre eh, Abraham y Yahvé. Un diálogo en el cual Abraham va intentando reducir el número de justos necesarios viviendo en Sodoma... ...para evitar la destrucción de aquella ciudad... Y vemos cómo en este diálogo Dios va como de alguna manera retrocediendo en su voluntad de destruir la ciudad si es que se encuentran algunos justos. Abraham comienza reclamando por la posibilidad de 50, luego dirá 45, luego dirá 30, luego dirá 20, luego dirá 10. Y hasta allí llega el regateo de Abraham. ¿Qué hubiese pasado si Abraham hubiera insistido un poco más? Porque sabemos que en Sodoma estaba Lot y su familia, justos que se verán librados de la destrucción de la ciudad porque los ángeles los conducirán fuera de la misma. O sea que había un núcleo, un pequeño núcleo, Lot, su esposa, sus hijas, ¿Qué hubiera pasado si Abraham hubiese seguido insistiendo? Porque sabemos que la voluntad de Dios no es la destrucción ni la muerte del pecador, sino que el pecador se convierta y viva. Sabemos que Dios siempre quiere dar una nueva oportunidad. ¿Qué hubiera pasado? Qué pena que Abraham no insistió. Tal vez por eso Jesús en el Evangelio nos insiste en que debemos ser insistentes nos repite que debemos ser hasta impertinentes en nuestra petición. Pero es verdad que también nos da por lo menos dos claves que a mí me parece que son fundamentales. Para no caer en una actitud de niño caprichoso, de ese niño que hace pataleta reclamando que el padre o la madre le dé aquello que él quiere y que insiste una y otra vez de una forma incluso hasta extorsiva. Si no me lo das, no te quiero más. Me parece que tenemos que evitar, indudablemente, caer en esa actitud. Nuestra insistencia ante Dios no puede ser prepotencia y mucho menos capricho. Entonces, yo creo que hay dos claves. La primera, eh, cuando Jesús nos enseña a orar, nos dice que debemos comenzar nuestra oración diciendo padre nuestro y termina no el padre nuestro sino el relato posterior diciéndonos que si nosotros que somos malos sabemos dar cosas buenas a nuestros hijos cuanto más el padre del cielo nos dará el espíritu santo a quienes lo pidamos la paternidad de dios es la clave fundamental de la oración del creyente el creyente jamás piensa que Dios es un delivery, al cual basta llamarlo para que venga prontamente a la puerta de nuestra casa a entregar aquello que hemos pedido. Es más, nuestra experiencia de orantes nos dice que muchas veces no hemos recibido aquello que hemos pedido. Porque Dios no es el petiso de los mandados. Dios es el Padre y en la clave de su paternidad es que nos da Aquello que es mejor para nosotros, nos dice aquí Jesús, ¿algún padre da a su hijo una serpiente cuando le pide un pescado? Por supuesto que no, ¿y si le pide un huevo le dará un escorpión? Por supuesto que no, ¿y si el hijo pide un cuchillo para jugar, el padre se lo va a dar? ¿Y si el hijo pide algo que es dañino para él, el padre se lo va a dar? No, el padre no da sino aquello que es para nuestro bien. El Padre está dispuesto a darnos lo que pedimos, pero nosotros tenemos que aprender a pedir según la voluntad del Padre. Porque siempre que pidamos la voluntad del Padre en nuestra vida, vamos a recibir lo mejor. ¿Y qué es eso mejor? El Espíritu Santo. Por eso termina diciendo, Cuanto más el Padre del Cielo dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan. Es verdad que uno escucha a veces la oración de algunos cristianos que creen que prácticamente Dios debe darnos eh, el éxito laboral, Dios debe darnos eh, la salud, Dios debe darnos eh, el trabajo, Dios debe darnos. Dios nos debe dar aquello que como Padre sabe que es lo mejor para nosotros y a nuestro derecho de hijos de pedirlo todo responde su amor de Padre dándonos lo que nos conviene que no siempre es lo que yo quiero y si nos faltara algo tenemos el ejemplo terrible de Jesús en Getsemaní Padre si es posible aparta de mí este cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y sabemos que se hace la voluntad del padre Que es también la voluntad del hijo Porque el hijo quiere obedecer lo que el padre quiere Aunque no lo entienda Aunque le sea un trago amargo El hijo quiere cumplir la voluntad del padre Porque sabe que en la voluntad del padre Está lo mejor Siempre lo mejor Así que hoy le vamos a pedir al Señor Que nos regale aprender a orar Primero, la perseverancia y la insistencia en la oración Segundo, una oración de hijos ante el Padre. Y tercero, una oración que sabe pedir lo mejor, el Espíritu Santo, lo mejor que se haga en mi vida tu voluntad. Puedo pedirte todo lo que mi corazón desee, sos mi Padre, pero porque soy tu hijo, tengo que disponerme a recibir, Padre, lo que tú me quieras dar, sabiendo que por amor me vas a dar lo mejor, lo más extraordinario, por más que parezca difícil de asumir en la vida, por más que parezca un dolor, una tristeza, un sufrimiento. Que el Señor nos regale entender que somos hijos, que el Señor nos regale entender que Él es Padre, que seamos capaces de darnos cuenta que lo mejor es dejar lo que Él decida.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 Por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios el Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la blanca y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su Santa Iglesia. Acepta, Padre, estos dones recibidos de tu generosidad y por la acción poderosa de tu gracia, haz que estos sagrados misterios santifiquen nuestra vida presente.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 y unidos a los ángeles y a los santos cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo es el Señor, os sana en el cielo.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 Oremos. Padre, te pedimos que alimentados con este sacramento divino, memorial perpetuo de la pasión de tu Hijo, este don de su amor inefable, nos conduzca a la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, e Hijo y Espíritu Santo,